Hola, muy buenas. ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a aprender aquellas estructuras óseas asociadas a la región del hombro. ¿Cómo lo vamos a aprender? Pues utilizando imágenes tomográficas de dicha región en cortes axiales. Vamos entonces a comenzar ya eh, pues el estudio. Vale, empiezo a descender... Los cortes y el primer hueso que aparece, fijaros ahí, se ve perfectamente, será el extremo acromial de la clavícula. Le lo voy a marcar en el dibujo, fijaros, ahí con la flecha roja, perfecto, tenemos la clavícula. Si bajo un poquito más se ve perfectamente, podemos ver el acromio, que lo voy a señalar ahí con la flecha roja, perfecto. Entre la clavícula y el acromion podemos encontrar un pequeño espacio. Se corresponde con la articulación acromio clavicular Continuando con el estudio, si vamos dando cortes hacia eh, inferior, lo que vamos a ver es que tanto la clavícula que tenemos aquí como el acromion se van a ir separando. Pues la clavícula va a ir hacia anterior y medial, mientras que el acromion se hará más dorsal, ¿Vale? y se transformará en la espina de la escápula. En la imagen, lo vamos a localizar aquí. Fijaros, primero tengo la clavícula hacia anterior y medial y dorsal, voy a localizar la espina de la escápula. Hay otra estructura que ves en la zona medial de la imagen, que tiene así como una forma más filosa, ¿vale? que eh, se corresponde con el tercio superior del cuerpo de la escápula. En la imagen, fijaros, lo tenemos aquí, lo estoy señalando con la flecha roja. Esto se corresponde con la fosa supraespinosa. Si continúo descendiendo, lo que va a pasar es que la espina de la escápula se va a fusionar con el cuerpo de la escápula, ¿vale? O con la fosa supraespinosa, ¿vale? En la parte más dorsal del hueso. ¿Dónde lo vemos aquí en la imagen? Lo voy a señalar. ¿Veis? Acabo de poner la flecha roja. Estamos ahí. Al mismo tiempo aparecen otras estructuras. Fijaros, en la parte más lateral de la imagen encuentro una estructura redondeada. ¿Qué va a ser eso? La cabeza del húmero. ¿vale? Y medial a esta cabeza del húmero encuentro también una estructura ósea. ¿vale? Bueno, pues si desciendo un poquito más voy a ver perfectamente de qué se trata. Fijaros, ¿qué es lo que me acaba de aparecer? Pues me acaba de aparecer medial a la cabeza del húmero húmero la cavidad glenoidea y anterior a esta cavidad glenoidea localizo perfectamente lo que va a ser la apófisis coracoides. Vamos a ver si lo damos señalado aquí. Tenemos aquí la cavidad glenoidea, perfecto, y arriba en la parte anterior de la imagen nos vamos a encontrar con la apófisis coracoides. Vemos que entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero vamos a localizar, pues, un espacio, ¿vale? Se trata del de espacio articular y, por tanto, hablamos de la articulación glenohumeral. Vamos a detenernos en este corte del hombro y nos vamos a fijar detenidamente en la escápula. Si os fijáis en la imagen tomográfica, ¿vale? la flecha roja que acaba, que acaba de aparecer, lo que nos está indicando es que esa será la cara dorsal de la escápula. Y la flecha que acaba de aparecer ahora está indicando que esa será la cara costal de la escápula. La cara costal de la escápula se va a corresponder con la fosa subescapular. Y, en este caso, la cara dorsal se corresponderá con la fosa infraespinosa. Vamos a la imagen para ver eso. Fijaros. La flecha roja está indicando la cara dorsal. ¿Y se va a corresponder con quién? Con la fosa infraespinosa. Mientras que la flecha que acaba de aparecer ahora se corresponde con la cara costal de la escápula y, por tanto, con la fosa subescapular. Subo o asciendo los cortes, doy, veo los cortes hacia arriba, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que la espina de la escápula se separa del cuerpo de la escápula, ¿vale? y va a dar lugar a la fosa supraespinosa. Vamos a verlo entonces aquí en la imagen tomográfica, fijaros. Si yo lo que hago es subir, fijaros cómo la espina ¿vale? se separa del cuerpo de la escápula, ¿eh? dando lugar a una cavidad en el centro. ¿vale? Fijaros, tengo por un lado lo que va a ser la cara costal ¿vale? y, por otro lado, la espina de la escápula. ¿vale? Este espacio que tengo aquí no es otro que la fosa supraespinosa. Continuando con este corte axial, podemos ver que la escápula se relaciona lateralmente con el extremo proximal del húmero, concretamente con la cabeza del húmero. Si nos centramos en la cabeza del húmero y vamos hacia distal, podemos observar que la forma del húmero va cambiando y aparecen unos relieves nuevos, los cuales podemos identificar claramente. ¿Vale? Por un lado, vamos a identificar lo que es el troquíter, que se localiza siempre en posición lateral. Por otro lado, vamos a poder localizar... E identificar el troquín, ¿vale? que se posiciona siempre en anterior. En este caso vamos a localizar el troquíter un poquito situado hacia anterior, mientras que el troquín lo vamos a tener localizado hacia medial. Esto quiere decir que el húmero está rotado un poquito hacia interior. Entre estas dos estructuras vamos a localizar un surco lo que se conoce como corredera bicipital. Y a través de esta corredera bicipital va a transcurrir el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial Fijaros, lo estamos señalando aquí claramente en la imagen. Perfecto. Si continuamos hacia distal, vamos a ver que se estrechece el húmero, ¿vale? Y por tanto estaremos ante lo que se denomina cuello quirúrgico. Si continuamos los cortes mucho más hacia distal, nos vamos a encontrar ya la diáfisis del húmero.